Ven y déjate Hola chicos, en este video les voy a enseñar cómo hacer peinados super cute para este regreso a clases. Así que si estás interesado, entonces por favor sigue viendo. Bueno, primeramente vamos a empezar con nuestro cabello lacio o ondulado o como lo tengas. Aquí lo que voy a hacer es dividir mi cabellito así con esta sección y voy a hacer lo mismo con el otro lado. Y después con una liguita voy a amarrar atrás como ven aquí y ahora con mi listoncito o mi moño como le quieran decir. Este voy, a voy a ponerlo aquí en mi cabeza encima y después voy a hacer un nudito por la parte de atrás. Y ya después voy a meter mi cabello por el listón así como pueden ver y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Ya después voy a amarrar estos dos cachitos de cabello con una liguita. Ahora voy a agarrar mi listoncito y lo voy a sujetar con un moñito súper, súper bonito. Este traté de hacer el moño lo más bonito que pude, pero así nos va a quedar nuestro peinadito súper bonito. Ok, para nuestro siguiente peinado hice exactamente lo mismo Pero en vez de hacer el moñito, lo que les dije este, Ahora voy a agarrar mi cabello y voy a hacer un hoyito aquí en mi cabeza Y, lo, y voy a pasar mi cabello una y dos veces Y ya con sujetadores lo voy a sujetar o con pasadores este, Es medio, tengo el cabello muy grueso Así que a un punto creo que se me salió un pelito por ahí Ahí, ahí, ahí lo pueden ver y ya después con un moñito hermoso voy a terminar mi peinadito hermoso. Y voilà, este peinado es súper bonito, me encantó. Para nuestro siguiente peinado, aquí solamente hice una coleta, la amarré con una liguita. Me di como dos vueltas. Y después agarré mi listoncito y me lo puse por aquí arriba de la cabeza... Y después este, agarré el listón y, y lo fui enrollando así como zigzag o no sé si me entiendan. Pero si tienen el cabello largo, usen un listón más largo y entre más largo lo tengan, creo que este peinado se verá súper más bonito. Yo tengo el cabello medio, ¿cómo le diría? Como mediano, así que pues también se ve bonito, chicos. Díganme si les gusta este peinado. Y voy a terminar aquí ya pues con un, un moñito. No tienen que hacer el moñito pero la verdad es que se ve muy lindo. Muy muy femenino. Y voilà, así nos queda nuestro peinadito. Ahora, para nuestro siguiente peinado, este, voy a sacar, voy a hacer, voy a amarrar, ay, perdón, no puedo hablar. Voy a amarrar mi cabello en una coleta con una liga más gruesa y voy a soltar unos pelillos ahí. Oh, y este, y pues aquí voy a hacer un chongo, así todo despeinado. Voy a agarrar mi listoncito y, sorprendente, voy a hacer un moñito, este... Esto se ve muy padre. Si sí, la verdad no tienen. La verdad, si no tienen tiempo para peinarse, esto va a parecer como si se hubieran tardado un poquito más de tiempo en la mañana. La verdad que se ve súper, súper bonito. Me encanta. Creo que esto es uno de mis favoritos y creo que lo usaría muchísimo. Pueden usar un listón más chiquito si quieren, pero que yo decidí usar este grandote. Da la ilusión de que tienes el cabello muy largo Ahora para nuestro peinado 5 Voy a agarrar mi cabello Obviamente Y voy a hacer una media cola Y tará, un moñito Que está más cortito que el otro listón Hacer un moñito boom, Listo ¡Voila! Vean qué femenino se ve este peinado este, Si van a una fiesta Pueden hacerse este peinado Y solamente enchinar su cabello bonito O si ya lo tienes chino Pues qué suertuda y voilà, vean qué bonito se ve de atrás. Oh, me encantó, me encantó. Para nuestro siguiente peinado, aquí voy a dividir mi cabello en dos. Aquí mi brochecito para que me ayude a que no se me deshaga. Y lo único que voy a hacer es trenzar mi cabello en, con una trenza francesa. Pueden hacer una trenza holandesa, que son las que son por fuera. Y este. Y eso también se vea muy bonito. Voy a terminar mi peinado con una liguita. Sujétalo bien y vas a hacer lo mismo del otro lado. Ahora aquí ya hice del otro lado. So agarré otro listón y lo medio tejí con mi cabello. Bueno, solamente una partecita para que no se me fuera a deshacer el listón. Haces un nodo y ya después haces tu moñito. Aquí les recomiendo que usen un listón más delgadito, pero uh, a mí me encantó usar este listón grueso, súper, súper dramático. Si tienen algún show de algún baile o algo, este peinado es perfecto. Como, como algún show mexicano, solamente usen un listón más colorido, pero este es como que más neutral, así que es perfecto para la escuela, si es que tu escuela te deja usar listón, claro. Y hay que sacar unos pelillos pelitos para que sea bonito. Los cabellitos. Entre más despeinado mejor. Y para el 7 peinado 7 solamente solté los chonguitos de eso, los dejé así caíditos y se ven muy, muy bonitos. Tampoco no chicos, vean, súper mexicano. Para nuestro siguiente peinado lo único que hice aquí es hacer una trenza, creo que se llama... De, en forma de pescado o algo así. The fishtail braid en inglés. Este, así que coge un pedacito de tu cabello, haces tu trenza, lo sujetas, le pones tu listón y listo. Oh, este peinado está tan, tan chulo. Este, les recomiendo esto más para las niñas más chiquitas. O bueno, para que sus mamás se las puedan hacer. O oh, si sí, no están chiquitos, la verdad no importa, está súper divino. Para nuestro siguiente peinado, aquí es súper fácil, la verdad que este es como dos minutos o menos de dos minutos, solamente sujeten, van a hacerse dos colitas y van a ponerle unos listoncitos al lado, igual si tienes el cabello chinito mucho mejor porque esto luciría bastante. Vean qué tierno se ve, súper lindo. Para nuestro siguiente peinado Que es el 10 Voy a sacar unos pelitos otra vez Voy a sujetar mi cabello con una liguita No tiene que ser una liga gruesa A menos que, de que tengan el cabello muy grueso Y aquí voy a voltear mi cabello No sé si, si vieron bien eso Pero anyways Y ya después este, eh, Pongo un listoncito Y voilà Vean qué bonito Sencillo, menos de un minuto Parece que se peinaron y listo. Me encantó. Ok, para este siguiente peinado, que es el 1, pero es el 11, ya no tenía números. Anyways, van a hacer una trencita y se la van a sujetar aquí con, en forma de... No sé, de esta forma ponen su listoncito con un pasador, se lo ponen aquí al lado de la cabecita y listo. Vean qué bonito, se ve súper lindo. Para nuestro siguiente peinado y el último que es el 12, pero le puse el número 2, voy a agarrar, voy a dividir, perdón, mi cabello aquí. Este, Lo voy a amarrar nomás para no hacerme bolas. Y ya después voy a hacer como que una media cola aquí Si tienen el cabello hiper chiquito, este peinado sería divino Así, tal cual está, con un moñito por supuesto Pero si no les gusta este look, este, lo pueden sujetar como yo hice aquí con una liguita Igual, usen una liguita si tienen el cabello grueso, así no se les va a zafar nada Y pues pónganle otro listoncito más Ah, pero antes, saquense esos pelos aunque sus maestras no les gusten, pero a nosotros nos encanta estar despeinadas, el look despeinado. Recuerda si tu uniforme es de algún color, pueden usar el listón del mismo color y así va a quedar súper bonito. Va a ser parte de su uniforme y su cabello va a estar divino siempre. Chicos, déjenme saber si les gusta este video. mencionenme cuál peinado les gustó más. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.